De, de la barra mexicana, colegio de abogados de Durango, asociación civil. Les damos la más cordial bienvenida a las tareas que nos convocan en esta tarde como parte del quinto seminario internacional de derechos humanos y cultura constitucional que se ha estado desarrollando y que ustedes han tenido la oportunidad de participar en otras de las tareas. En esta tarde el motivo que nos convoca es la presentación de un libro que se titula Derechos Humanos, su evolución en México en el siglo XXI. Ya el tercer tomo, Democracia y Administración Pública, Federalismo y Sistemas Políticos Locales. Vamos a dar la bienvenida a quienes habrán de formar parte de este panel de comentaristas precisamente a este libro. Recibimos el primer término y agradeciendo en todo lo que vale la presencia del señor magistrado Ramón Gil Carrero Gallegos. Muchísimas gracias. Igualmente agradecemos la presencia del señor doctor Edgar Alan Arroyos Nelson. Igualmente nuestro agradecimiento en su presencia y la participación en estos comentarios a la doctora Gabriela Guadalupe Valle Santilla. Vamos a dar la bienvenida igualmente a distinguidas personalidades que nos acompañan en esta tarde. Agradecemos la presencia del señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Agradecemos la presencia del doctor Raúl Montoya Zamora. Muchas gracias. Él forma sí. parte del cuerpo de académicos en aspectos constitucionales de la reforma del Estado. Igualmente la presencia, agradecemos la presencia del señor maestro... Javier Mier Mier, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Igualmente nuestro agradecimiento al señor doctor Carlos Quiñones Tiroco, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Desde luego, la presencia del anfitrión y coordinador de, los tare de las tareas de este quinto seminario internacional de derechos humanos y cultura constitucional, el señor presidente de la Barra Mexicana el Colegio de Abogados de Durango Asociación Civil el señor licenciado Gustavo Enrique Gabriela. Muchas gracias. Antes de ceder el uso de la voz a los panelistas que nos acompañan en esta tarde, rogaríamos a los presentes de la manera más atenta, pusieron sus teléfonos en modo silencioso para evitar en la medida de lo posible interrupciones involuntarias a lo largo del desarrollo de esta tarea. Por favor, sí, Y cedemos el uso a los señores panelistas para las, los comentarios al texto que nos ocupa en esta tarde. Bueno, pues eh, muchas gracias por la, por la bienvenida. Toca iniciar eh, pues, con estos comentarios sobre estas importantes obras. Antes que nada, agradecer la atención de su presidente de la Barra de Abogados, el licenciado Gamero. Muchas gracias, licenciado. Saludar de manera especial y en ellos a todos los asistentes, a todos los estudiantes, eh, a todos los abogados, eh, pues, al, al doctor Piñones eh, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al maestro Javier. Mier, presidente del Tribunal Electoral, a nuestro amigo el doctor ramón Montoya, líder del cuerpo académico, eh, a la maestra Karen Flores, mi esposa, además, hace unos minutos la cara designada secretaria ejecutiva del Instituto Electoral. Muchas felicidades. Sí. Eh, y bueno, amigos, además, papás de Gary, bienvenidos a todos, los estudiantes. Eh, la verdad es que es un verdadero honor compartir hoy aquí esta, esta mesa con dos grandes amigos, de que es, me aprecio me tener una gran amistad con el doctor General Arroyo, con la maestra Gaby. Eh, pero además de grandes amigos, la verdad es que es un honor y un gusto porque son grandes juristas, la verdad es que muy jóvenes, pero con una capacidad sobrada en todos los temas que tienen que ver con la Ciencia del Derecho, eh, y, y además los coordinadores de estas dos obras, eh, tanto Derechos Humanos como Función en México, ha sido brillantemente coordinado por el doctor Ramón Toya y la maestra Gaby que está aquí con nosotros, y la otra obra, eh, Democracia, Administración Pública, federalismo y Sistemas Políticos Locales, ha sido entre otras personas, como el, el buen amigo Daniel de la Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues por el doctor que preparará a varios senderos de manera brillantemente coordinada. Y bueno, eh, la intención es hacer unos, algunos comentarios sobre estas dos importantes obras en el contexto de un ejercicio que hemos venido realizando ya durante varios años, un Seminario Internacional de Derechos Humanos y Cultura Constitucional. Cada año nos vamos a la tarea de organizar una serie de actividades como conferencias, cada año eh, tratamos de presentar obras de interés colectivo para la ciencia jurídica para los derechos humanos y para la cultura constitucional y así ha sido este año de manera muy exitosa, en los días pasados en el Congreso del Estado en el Superior de Justicia hemos contado con importantes intervenciones y bueno, miren, la parte de estas dos obras tan importantes eh, precisamente es incidir en la comunidad jurídica, pero en general en la comunidad, en la ciudadanía en general, en la reflexión de dos aspectos importantísimos para consolidar el discurso democrático en México, que tiene que ver con los derechos humanos y la cultura constitucional. Estas dos importantes obras abarcan temas diferenciados, pero coinciden en la parte medular que es el común denominador del de imperio, de imperio de la ley y los derechos humanos. Y es que eh, creo que tendríamos que partir de la base, que para los abogados, que ya son practicantes, y para los estudiantes y estudiosos del derecho, tenemos que asumir, partir de la base, que el discurso del derecho, desde el positivismo jurídico clásico, desde el formalismo jurídico, ya no explica la realidad que vive el derecho derecho. Es necesario por eso que los estudiosos de derecho y los operadores políticos, como los abogados también, eh, tengan una formación multidisciplinaria. En ese sentido, es necesario, eh, dicho de otra manera, no nada más aprenderse la ley. El discurso del derecho y de los derechos no nada más precisa de aprenderse la ley y estudiar las leyes. Hoy en día la formación tiene que darse desde, desde distintos enfoques. El fenómeno de los derechos humanos es muy amplio, eh, por eso, por eso sin duda la profesión de jurista es de las más complejas, porque se precisa no nada más eh, realizar una labor de dogmática jurídica, sino hay que tener conocimientos mínimos de política, de economía, de historia, eh, hasta de psicología, sociología, filosofía, por supuesto. Y en ese sentido, la riqueza de estas obras eh, aporta mucho. Eh, ustedes podrán ver, eh, por ejemplo, el tema de, de, de derechos humanos, la Constitución de México, es el tercer tomo que se elabora, y los temas son muy variados, pero inciden precisamente en esa vocación multidisciplinaria de los derechos fundamentales. Eh, por otro lado, la obra Democracia, Administración Pública, Federalismo y Sistemas Políticos Locales eh, parecería que es un conjunto de, de obras muy diversas que nada tiene que, que ver, pero la verdad es que precisamente tienen mucho que ver eh, desde una aportación muy interesante de la Unión Europea hasta otros contenidos que tienen que ver con reformas constitucionales, el sistema federal, la democracia hasta historia de nuestra eh, coyuntura constitucional mexicana del siglo XX eh, todos estos temas abonan al diálogo y al análisis que eh, hoy tenemos que abordar para tener una perspectiva amplia del derecho. Reitero, hoy en día no basta conocer los códigos, no basta con revisar los códigos, sino que la formación tiene que ir más allá, tiene que ser más rica. Y en ese sentido estas dos obras pretenden ser esa aportación. Cuando uno ve la realidad que vivimos en México y en el mundo, cuando uno evidencia la crisis democrática, la crisis de derechos humanos y de imperio de la ley, los problemas de impunidad, de corrupción que tenemos, pues eh, la respuesta parece que tiene que estar en la sociedad. Eh, y en una sociedad bien informada y en una sociedad que aprenda a cuestionar con base de conocimiento. Y por eso estas obras me parece que son una aportación precisamente al análisis y al diálogo tan necesario que debe darse en nuestra sociedad. Eh, por ello, sin entrar a fondo en el eh, análisis de cada una de las obras, eh, sí diría mi recomendación amplia precisamente para que eh, lean estas obras. Eh, obviamente están sujetas a la crítica, eh, eso se trata, la aportación de estas obras, eh, es un diálogo, es un diálogo de los autores con los lectores, precisamente, y eh, pues pretenden aportar eh, esa reflexión tan necesaria, tan necesaria para nuestros días. Eh, no me queda más que agradecer de nueva cuenta al a licenciado Gamero la gestión de, de este evento, eh, a todos los asistentes, y convocarlos nuevamente a que participen de la lectura de los importantes hombres. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes para todas y todos los asistentes. Es eh, para mí un privilegio estar de nueva cuenta aquí en la Casa de la Abogacía Doralguense, agradeciendo desde luego por ello la antipionía y hospitalidad de nuestro presidente, del licenciado Gustavo Gamero, que no es la primera vez que nos recibe sumando esfuerzos interinstitucionales para que este tipo de eventos eh, salgan, salgan a la luz y desde luego que lleguen a, a buen puerto. Estamos ya en la quinta edición de un evento que de alguna u otra manera se ha convertido en un referente como punto de diálogo, como punto de encuentro entre ciudadanía, abogados litigantes, investigadores, académicos, jueces y demás. Entonces yo celebro que con la presentación de estas obras Estemos concluyendo los exitosos trabajos de este Quinto Seminario Internacional de Derechos Humanos y Cultura Constitucional, que ha sido posible gracias a que distintas instituciones de nuestro Estado comprometidas con la vida pública, comprometidas con la democracia, pues le hemos apostado a eso, al trabajo, le hemos apostado desde luego a la construcción de consensos, de acuerdos, a través precisamente de un trabajo, de un trabajo académico, de un trabajo investigativo, que debe estar provisto del mayor rigor posible. Entonces, muchas gracias al gobierno del Estado de Durango, al Poder Judicial del Estado, también al Congreso del Estado, a nuestra barra de abogados, al Tribunal Electoral, que encabeza a nuestro Javier Mier, aquí presente y a quien también le agradezco. Y bueno, la, la base académica de todos estos trabajos representada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que dirige el doctor Carlos Sergio Quiñones, a quien también le agradecemos, le agradecemos su presencia a este, a este evento. A mí me toca hablarles un poco a todas y a todos los presentes sobre esta obra denominada Democracia, Administración Pública, Federalismo y Sistemas Políticos Locales, que es publicada por la editorial Tirando Blanc, una de las más importantes a nivel de América que tiene su sede en Valencia, España y tiene también oficinas en México. Entonces, Tirando Blanc en cohesión con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, auspició este libro del cual me honro de ser uno de los coordinadores, uno de los autores, y que eh, tuve también el, el honor de, de elaborar la introducción como Secretario General de la Universidad del año pasado y de la obra, de la otra obra de la que les hablará con mayor amplitud la Maestra Gabriela Valles también tuve el honor de el prólogo o Prologista en mi calidad de encargado de despacho de rectoría, también hace más o menos un año que finalizamos esta obra. Quiero recuperar esas palabras que mencionaba el magistrado Ramón Gil en el sentido de que este grupo de trabajo, este grupo de investigación, se ha distinguido por aportar a la cultura jurídica y a la cultura política y democrática de nuestro Estado con obras de gran calado como esta. Este libro, eh, publicado como les decía, por Fernando Blanc, está siendo ya distribuido a nivel mundial por importantes eh, casas eh, comerciales distribuidoras como Amazon, en como en el caso mexicano también en y en Yandi, está ya localizada esta obra, y es una muestra pues del trabajo que hemos intentado hacer desde la academia, eh, siempre con una, con una visión eminentemente. En muy pocos minutos me gustaría comentarles eh, quiénes son los autores, los coautores de este, de este libro. Además, un servidor está coordinado por profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Daniel de la Garza, el doctor Abraham Hernández, que es el director en, en este momento de esta unidad académica, la Facultad de Ciencias. Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el exdirector, de hecho el director anterior, el doctor Gerardo Ramírez González. Participan pues, además de los coordinadores, cada uno eh, tenemos una aportación en el, en el libro, eh, elaboramos un capítulo del mismo, también participa el doctor Carlos Gómez de Nuevo León con un artículo denominado las reformas estructurales en México y sus implicaciones". El caso de la reforma energética y las empresas productivas del Estado en de México. Daniel Montalvo y Osvaldo Leiva, también de Nuevo León, participan con el texto titulado La crisis de representación ciudadana en la Cámara de Diputados, percepción de los partidos minoritarios en México. Walid Tijerina, igualmente de Nuevo León, elabora un texto denominado Implicaciones del proteccionismo estadounidense, gobernanza multinivel o fragmentación del federalismo. Abraham Hernández y María Gabriela Zapata elaboran un manuscrito titulado El Mérito y el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública en México. Sergio Díaz Rendón, de la Universidad Autónoma de Córdoba, quien actualmente funge como magistrado presidente del Tribunal Electoral de esta vecina entidad federativa, elaboró un capítulo denominado La Reforma a los Artículos 40 y 115 Constitucionales y su incidencia en los regímenes democráticos. También de la Universidad Autónoma de Columbia participa Magda Yadira Robles con el texto Los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, un tema sin duda de mucha actualidad y que busca pilar eh, hacia un estándar interamericano a partir de las sentencias de nuestro Tribunal Continental. Oscar Flores elabora el texto Venustiano Carranza su proyecto de participación política en un México democrático, 1916, Carlos Zamora con la ley general en materia de delitos electorales entre el simbolismo y el populismo penal, un texto también interesante eh, que eh, tiene vórtices eh, entre el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho electoral y los derechos humanos. De la Universidad de Sonora participa Luis Alonso Tadei con un artículo denominado La participación electoral de la izquierda partidaria de Sonora. Un artículo muy interesante que yo también les recomendaría su lectura, sería de los profesores españoles de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, José Antonio Peña, Giselle García y Alberto Díaz Montiel, es Partidos Políticos Islámicos en la Unión Europea y en el post-11 de septiembre, el caso del Dune en España, del 2009 al 2018. Y por último estamos los autores durangueses un servidor con un texto denominado Federalismo, federalismo y eh, Feudalismo Institucional en México, algunos retos del Estado Federal con perspectiva de derechos humanos. Los doctores Raúl Montoya Zamora, uno de los organizadores también de nuestro seminario a quien le agradecemos sus amables gestiones para la realización de este seminario en autoridad con el doctor Ramón Gil Carreón escribieron el texto La transición política 2018 y el nuevo modelo electoral mexicano, la encrucijada del nuevo federalismo electoral. Y el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez con el texto El federalismo y la posición de la Suprema Corte sobre los derechos humanos y su protección en las constituciones locales. Como ustedes podrán observar, derivado de esto que les he leído en pocos minutos, los títulos de cada una de las aportaciones, podemos encontrarnos con que hay un elenco, un abanico suficientemente amplio de abordajes hacia estos tópicos que, como también mencionaba el magistrado Ramón Gil Carreón, son asuntos de la, de, la, de la mayor trascendencia, asuntos del mayor interés, que desde luego deben estar imbricados de manera permanente. Hablar, hablar hoy en día de democracia, como también se mencionaba en el panel del día de ayer, implica hacer alusión por lo menos, a dos grandes cuestiones. La bifurcación entre una democracia eminentemente procedimental, una democracia de contenidos, una democracia sustancial, y por el otro lado también la construcción de una democracia de calidad. ¿sí? De hablar ya propiamente de un régimen democrático que esté al servicio de los derechos fundamentales y viceversa. Y pues evidentemente la, la administración pública es un tópico central, junto con la gobernanza a lo largo y ancho de este texto, en también como ustedes podrán tratarse hay un conjunto de autoras y de autores de distintos estados de la república, pero también de nuestra de, de la madre patria, de España, y que permite pues también referir el fenómeno de la administración pública en clave de derechos fundamentales si la administración pública es la principal proveedora de los servicios públicos municipales, es la principal proveedora también de estándares de garantía en torno a estos derechos fundamentales, pues este es un tema deficitario en México, la, la, sobre todo un tema muy particular que es el de los derechos sociales. Los derechos sociales entendidos como derechos a prestación, el derecho a la alimentación nutritiva de y de calidad, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, requieren un quehacer positivo por parte del Estado a través de quién? Pues justamente de esta estructura burocrática que debemos entender en una clave contemporánea como es la administración pública. Y por esta razón los abordajes eh, en pleno siglo XXI de la administración pública deben pasar por el tamiz necesariamente de los derechos fundamentales. Y pues, desde luego, hablar de federalismo y de sistemas políticos locales es del todo necesario también cuando nosotros nos retiramos a, a, a un nuevo avance o a una nueva edificación propiamente dicha en cuanto a ese gran aparato del Estado mexicano. Hemos dejado de lado la construcción de un federalismo cooperativo, como se evidencia en algunos de los manuscritos de este libro colectivo, y hemos apostado a un regreso al centralismo, aquí hay varios operadores electorales eh, que desde el 2014 que podrán constatar y fueron de los primeros en percatarse de este regreso de esta tendencia, estas pulsaciones centralistas en detrimento de un verdadero federalismo que debemos construir absolutamente todas las materias. Hoy en día la nacionalización, me refiero a la construcción de sistemas nacionales en distintas materias, anticorrupción, electoral, por ejemplo incluso en un tema reciente como es el sistema de búsqueda de personas, va en este sentido, pero no sabemos si estos fenómenos de nacionalización sean compatibles con la estructura de un Estado federal de corte cooperativo como es el que es preciso construir y ha quedado evidenciado teórica y prácticamente desde hace algunos años. Por esta razón es que la reflexión sobre el federalismo debe ser una reflexión permanente y es una reflexión que también a las abogadas y a los abogados litigantes, que veo a, a varias y a varios de ellos y me da mucho gusto, también lo vamos a ver en próximos años, eh, definitivamente la extensión de un código nacional de procedimiento del Código Penal Único, el tema también, también en materia familiar, implica siempre, en todo momento, y acudiendo también a la argumentación jurídica, una necesidad de revitalización de, de la profesión jurídica, y me refiero en particular al litigio y a, como tal, la abogacía. Yo estoy seguro que con los esfuerzos que ha llevado a cabo nuestro presidente sea Gustavo Gamero, de contacto permanente entre litigantes y académicos y también con otros actores públicos sumamente relevantes funcionarios de primer nivel, jueces eh, esta, esta casa de la vocación de la pondrá de su parte para que estemos a la altura del reto y a la altura de las circunstancias entonces me parece que este es un libro importante, desde luego quitando el hecho de que yo haya intervenido en él tanto como autor de la introducción como uno de los coordinadores y autores quitando a un servidor es un texto que vale la pena ser leído que vale la pena ser discutido porque también hacia allá debemos debemos caminar eh, los libros se hacen los libros se escriben justamente para ser leídos pero sobre todo para ser debatidos una vez que ustedes tengan acceso al mismo a nosotros nos encantará eh, haber puesto un granito de, de nuestra parte en, en su lechura, en su confección, en su configuración, pero sobre todo poder sostener diálogos de altura con ustedes. Y también, bueno, me da mucho gusto ver a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que han sido una de las fuerzas latentes a lo largo de este quinto Seminario Internacional de Derechos Humanos y Cultura Constitucional y que estoy seguro en el futuro, en las siguientes ediciones, eh, llegaremos de, de nueva cuenta a buen Aires. ya estamos por aquí poniéndonos de acuerdo para en marzo abril del siguiente año poder eh, estar de nuevo compartiendo con ustedes una, una edición eh, de este evento que me parece que ya llegó para quedarse y que ojalá que siga siendo un referente para la discusión del derecho los derechos humanos, la cultura constitucional y el entorno democrático en nuestro país por su atención, muchas gracias a todas y a todos bueno, pues muy buenas tardes, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes para presentar y comentar el tercer tomo de una serie que hemos venido trabajando los integrantes del Cuerpo Académico Consolidado, que por cierto nos llamamos Aspectos Constitucionales en la Reforma del Estado Mexicano, y que nos identificamos para su conocimiento, para que nos eh, ubiquen con la clave UGENCIA46. De hecho, eh, si ustedes ponen eh, eh, esta, esta clave, UTCA46, ahí en el buscador de, de YouTube, eh, les va a aparecer, les va a desplegar inmediatamente nuestra, nuestro canal de YouTube y eh, les invito a que lo, lo visiten porque ahí tenemos más de 50 videos y los que vendrán después, eh, una vez que se Suban todas las evidencias de este quinto seminario internacional de derechos humanos y cultura constitucional. Ahí hay material abundante que ustedes pueden consultar en materia de derechos humanos, en materia de justicia constitucional, en materia de cultura constitucional. Entonces, yo les hago esta, aprovecho también para darles, hacerles esta atenta invitación. Bueno, la serie, la cual eh, muchos de ustedes ya conocen porque han tenido a lo mejor la oportunidad de eh, ojear, de checar el tomo 1, el tomo 2 estamos aquí con el tomo 3, esta serie se llama Derechos Humanos, su evolución en México en el siglo XXI. Y en este tomo, en este tomo 3, que por cierto coordinamos mi amigo el doctor Raúl Montoya Zamora y su servidora, eh, se publican siete, siete ensayos. Y además eh, quiero decirles que estos siete ensayos eh, son obra de los, de los integrantes. Cagalán Arroyo Cisneros, eh, tanto ya lo mencionó, en, en la elaboración del de contaminación. Este grupo de externos académicos se conformó en un ¿Por net... con tópicos que van desde la delincuencia organizada. ...y demás temas que son trascendentes en este momento que estamos atravesando en la República. No quiero extenderme más y solamente quiero hacer, darle lectura íntegra a este merecido reconocimiento... ...a la maestra en Derecho, Gabriela Guadalupe Valle Santillán por su destacada participación como comentarista... ...de la obra Derechos Humanos, su evolución en México en el siglo XXI, tomo 3, en la presentación llevada a cabo dentro del quinto Seminario Internacional de Derechos Humanos y Cultura convencional celebrado el día de hoy en la Barra Mexicana ejemplo, de Abogados de Donazzo, Acción Civil. La fecha, suscriben el doctor Raúl Montoya Zamora, el doctor Esteban Calderón Rosas y el doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco. Enhorabuena, maestra, felicidades. quien habrá de hacer la entrega del reconocimiento en la participación al magistrado Ramón Gil Carrón Gallegos Gracias Buenas tardes no solamente comentar que el tema de los derechos humanos a un lado el tema de la democracia son los temas de nuestro tiempo son los temas que nos preocupan que nos quizá el proceso de realización este quinto seminario internacional de derechos humanos y cultura constitucional, concluimos con gran éxito con la presentación de dos obras valiosísimas, aportaciones de juristas duranguenses fundamentalmente, pero también de otras entidades operativas y coordinadas por académicos destacados del Estado de Durango. Es así como nosotros, eh, como cuerpo académico consolidado de la Universidad Juárez del Estado de Durango contribuimos a la consolidación de un estado democrático de derecho hoy día que ustedes ven que las violaciones de derechos humanos están a la orden del día la violencia la inseguridad muchos problemas que nos aquejan y es necesario reflexionar sobre lo que tenemos que hacer y, y algo de, de lo que tenemos que hacer es ser proactivos no contribuir con nuestro granito de arena para mejorar la situación que está imperando en nuestro país y bueno, aparte de felicitar a los autores, a los comentaristas, tomo el uso de la palabra para agradecer a todas las instituciones organizadoras que siempre nos apoyan sin ninguna condición eh, en nuestro carácter de universitarios comprometidos con, con el Estado urbano y con nuestro país. Y además, de manera especial, al licenciado Gustavo Enrique Gamero Luna, me voy a permitir, a nombre de los integrantes del Cuerpo Académico Consolidado, entregarle este pequeño reconocimiento por su anfitrionía. Este espacio en esta casa del abogado para desarrollar los trabajos de este quinto seminario internacional. Enhorabuena, presidente. que desde el año de 1984 alberga a este foro jurídico de Durango. Y hoy nos honra ser el escenario para clausurar los trabajos que se llevaron a cabo en este quinto seminario de Derechos Humanos y Cultura Constitucional. Sin duda, las intervenciones de nuestros participantes, investigadores, estudiosos del derecho han dejado una vez más importantes reflexiones que seguro estoy servirán para que adoptemos en nuestra ver mejores formas de interpretar la ley y sobre todo que la cultura de los derechos humanos siga siendo el estandarte de lucha, para lograr una mejor sociedad. Ello reflejará seguir la ruta del fortalecimiento de nuestra cultura constitucional para el beneficio de todos y más aún para nuestras generaciones nuevas que hoy inician un empuje en verdad extraordinario. Quienes de ellos dependerá la necesidad de pugnar porque todos los sectores estemos involucrados día con día para con ello lograr que el Estado de Derecho fortalezca las instituciones que son quienes están obligadas a velar por el respeto a los derechos humanos y fundamentales y que los ciudadanos podamos transitar por un mismo camino el cual no se habrá de lograr sin la participación de todos quienes somos parte de de la sociedad. Y más aún, de los sectores dedicados al ejercicio de nuestra profesión, que ese es el reto que nosotros, los estudiantes de Derecho, tenemos y que desde luego tenemos la obligación del ejemplo dar a nuestros jóvenes estudiantes. Razón por la cual, en nombre del Tribunal Electoral del Estado Urano, de el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Blanco del Estado Urano. De el honorable congreso del estado, el poder judicial del estado, apadete gobierno del estado de Durango y el consejo directivo de la barra mexicana colegio de abogados de Durango declaro formalmente clausurados los trabajos del quinto seminario constitucional de derechos derechos humanos y cultura constitucional siendo las 18 horas con 7 minutos de este día 8 de noviembre del 2019. Que tengan muy buenas tardes.